Okay. For Escuchen ahí, creo que ahí estamos. Hola David, porque ahí sí vamos Hola. a aparecer en cámara por aquí para nuestros amigos. aquí, exacto, le puedes bajar ahí, está perfecto. Y vamos a aparecer en cámara, ahí estamos en cámara en este momento con nuestros amigos de Facebook. Hola familia Facebook, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Contente? Bien, bien, bien, súper contento de estar contigo acá compartiendo un espacio de conocimiento, digamos que las experiencias vividas y todo lo que lo que es estar en estos ambientes académicos hace que uno pueda hablar no con propiedad, sino con algo de pertinencia sobre todo lo que es mercadeo que nos encanta. Así es. Bueno, bienvenidos a la gente que se va conectando ahí en este momento hay tres personas por aquí, a nuestros amigos de Instagram también un saludo un saludo muy especial. Caritas y bueno, manitas y corazoncitos. Eh, para la gente que se está conectando ahí en Instagram, qué bueno tenerlos por allí, qué bueno estar en este espacio, además estamos en un espacio, estamos contando ahorita con la gente, compartiendo con la gente de Instagram, este es un espacio distinto, cuéntanos dónde estamos, David. Bueno, claro que sí, a ver, eh, estas son las instalaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina, una universidad 100% peregrina en el sentido de que llevamos ya una tradición, llevamos un tiempo en este momento somos eh, muchos graduados del programa, eh, al igual que tú, estamos eh, alrededor de los 850 eh, graduados ya, o sea que eh, somos una universidad que produce mucho mercadeo, hace mucho mercadeo y pues si queremos compartir esas experiencias adquiridas durante todo este tiempo con ustedes. Perfecto, ahí está. Esto es Academias of recuerden, bienvenidos ahora sí, este es, este es un espacio Qué bueno tenernos por aquí, un espacio que hemos preparado con muchísimo cariño, pero sobre todo con mucho talento eh, y sobre todo de la mano de, de David, que, que es nuestro ponente, nuestro conferencista el día de hoy. Para Lina Ramillo Trejos, que se, se acaba de conectar ahí, bienvenida Lina. Eh, creo que nos acompañas, si no estoy mal, si mal no recuerdo, creo que es, estás en la ciudad de Medellín. Para toda la gente que está en Medellín, en México, a nuestros amigos de Perú, Panamá ¿sabías que nos están viendo en Panamá, Perú, no Ecuador? súper, súper, qué bueno ir incursionando en todos esos espacios esto es la internacionalización es lo que está marcando en este momento la pauta en cuestiones de branding y de mercado así es, así es y para todos ustedes de verdad esto es un espacio muy, muy, muy interesante eh, como les veníamos diciendo pues es una temática bien puntual y bien clara que nos va digamos, a compartir ahorita José David, para todos ustedes, para las, las personas y, y los profesionales que se dedican a temas de, de mercadeo, pero sobre todo de ventas, ¿cierto? Esto va a ser un boom. Esto es un tema de verdad muy, muy, muy, muy interesante. Tenemos una, una presentación muy bonita que estamos viendo por allí, las bambalinas eh, que se las, vamos a, se las podemos compartir, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Eh, la idea, o sea, pues la idea de estos temas de marca personal nacen, de muchas iniciativas y de muchos comentarios que uno ha venido recogiendo de los diferentes sectores empresariales. Así es. Sí, eh, pues prácticamente todo el tema de la marca va en uno, Ajá. o sea, todos somos marca. Yo soy un convencido de que la marca no es simplemente eh, tener una imagen, un branding empresarial, sino que somos lo que proyectamos. Así o sea, es. Eh, definitivamente todo el ejercicio de marca nace por una necesidad también de los empresarios en fidelizar a sus, eh, a sus funcionarios, ¿cierto? Ahora, es. eh, ahora escuchamos muchos temas eh, de branding digital, escuchamos muchos temas de endomarketing y digamos que todo esto se va amarrando, todo esto se va amarrando. Eh, personalmente, el tema de marca nace como una iniciativa mía eh, por mi maestría. Okay. ¿sí? Yo soy magíster en desarrollo humano y organizacional. Soy un convencido para todas esas personas que hicieron mercadeo de que en algún momento de la vida nosotros los profesionales de mercadeo nos vamos a apoderar de gestión humana. Porque nosotros tenemos que comenzar a proyectar esos productos, esos servicios y más ustedes que son emprendedores y ustedes que están ahí en el mundo de los negocios, uh -huh. en el tema comercial, que están haciendo muchas relaciones públicas. Es vital esto, cómo nos identificamos y cómo funcionamos esto en lo digital. Es, es, es, es verdad. Aquí... Veníamos hablando con David particularmente de la importancia, inclusive eh, se nos ocurren un, un par de ideas que a nivel local podemos estar liderando, digamos que eh, de la mano de profesionales y expertos en el tema, como, como lo es David, eh, de la importancia de todos estos temas, de ir conectando eh, todas estas experiencias, eh, los aprendizajes desde el tema académico, cierto, pero llevarlos a la práctica y, y digamos que potenciarlos con la comunidad y, y con los demás Profesionales, porque para eso está el conocimiento, para compartirlo, ¿verdad? Claro que sí. Eh, en el mundo de la academia, todo esto es para compartir. Los que tenemos la experiencia y, lo que, o sea, pues, y los que tenemos esa, eh, digamos que esa fortuna de compartir las experiencias o sea, pues en una aula de clase, eh, digamos que esto nos sirve para retroalimentarnos, ¿cierto? Ya dimos esta experiencia, ya la gente nos conoció por este lado, qué bueno que lo sigan haciendo y que sigan participando eh, en este tipo de capacitaciones, porque sé que a futuro esto les va a servir muchísimo como herramienta. ¿cierto? Así es. Eh, digamos que la presencia de nosotros en este momento en la universidad también obedece a un tema con el que yo inicio todo lo que es marca personal y es eh, la capacitación. Andrés, no podemos dejar de capacitarnos. Tenemos que seguir buscando lo que, en el, o sea, lo que nos gusta, pero a través de la academia, porque la academia es la que nos nutre a nosotros de contenido, la que crea redes de trabajo. ¿sí? Eh, uno piensa que, que uno simplemente viene a hacer unos exámenes, viene a hacer unas actividades curriculares, pero hace unos relaciones públicas muy poderosas y muy potentes. Y yo creo que de ahí nace eh, todo el concepto de eh, relacionamiento en marketing, ¿cierto? Por supuesto que sí. A la gente que se está conectando recién en, en nuestro canal de Instagram, que lo tenemos por este lado, pues bienvenidos. Aquí estamos, esto es su espacio acá en Mesos Seguros. Bueno, digamos que son las 4, eh, 5 y 10 minutos de la tarde, ¿verdad? Sí, corrijo, 5 y 10 minutos de la tarde. Y pues vamos a darle por fin apertura en, digamos que ya en detalle, a nuestra temática, que la temática es... Eh, la persona como marca. La persona como... Siempre hemos pensado de que la marca obedece a un producto o a un servicio. ¿sí? Eh, no hemos hecho esos acercamientos desde la parte comercial a entendernos cómo nosotros interiorizamos la marca, nuestra marca. ¿sí? Eh, como lo dije en un principio, somos lo que proyectamos. Así es. Si tú no lo haces, lo va a hacer otra persona. Y de ahí parte toda esta, toda esta conversación y toda esta charla que vamos a tener el día de hoy, porque realmente ese concepto de marca tiene que eh, ser, digamos, punto de partida para todo el ejercicio comercial. Okay. Y más en el tema de los seguros, el tema de los seguros es un tema muy bonito porque, eh, digamos, que la persona que está asesorando, que está acompañando, no es simplemente una persona que vende un servicio, sino que es una persona que va a acompañar y que está vendiendo algo más que es vida. ¿sí? Eh, que Así es la es. posibilidad de transmitir cosas muy bonitas a los seres queridos y tenemos que saber aprovechar esto. Y si lo hacemos desde el primer momento que contactamos a las personas, téngalo por seguro de que su venta va a ser totalmente efectiva. Por supuesto, es decir, yo como persona, como profesional, sí. puedo comportarme o digamos que puedo asumir el rol de una marca, si estoy entendiendo bien. Claro que sí. En algún momento hablaba yo con algunas personas y yo comparaba el ejercicio de la marca como, eh, como el tema de los superhéroes. Ajá. ¿sí? Cuando tú identificas un escudo de un superhéroe, tú sabes qué poderes tiene ese superhéroe, ¿cierto? Cuando sí, hablamos, eh, bueno, qué es lo que hace esta persona que lo hace diferente a los demás, ajá. ¿sí? Eh, tiene unas facetas, tiene unas máscaras, ¿cierto? Tiene, digamos, unas identidades secretas, pero en el tema comercial tenemos que sacar a relucir esas identidades secretas que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? El ejercicio de marca personal eh, es un ejercicio poco explorado, eh, digamos que se está tomando como una tendencia a nivel global pero es un tema que viene de muchos años y ya lo vamos a ver en la presentación con por supuesto, entonces vamos a compartirles en este momento nuestra pantalla precisamente David está hablando de la presentación que tiene preparada para todos ustedes vamos entonces a hacer clic aquí y en un par de segundos creo que ahí va a aparecer con ustedes la nuestra pantalla compartida por favor escríbanos tanto en Facebook como, bueno, en Instagram no, pero seguramente se los vamos a mandar. Entonces, por favor, las personas que están conectadas ahí en Instagram, pues también vayan dejándonos sus datos pues para poder que les contactemos a través de, bueno, de esta información y esta presentación que nos está compartiendo el día de hoy, José David Sánchez. Ok, bueno, perfecto, muchachos, vamos a comenzar. Eh, quiero antes de dar inicio a esto darle los créditos a la presentación porque pues digamos que en el mundo de la academia el conocimiento se comparte y parte de esta presentación eh, la trabajamos con uno de nuestros docentes del programa, okay. el profesor Brian Leandro Hernández, al cual le mandó un súper saludo, un profe súper capacitado, súper formado, que acabó de, eh, eh, de hacer una nota para el periódico local, en donde está hablando sobre Pereira Capital de los Descuentos. Okay. ¿Sí? Entonces los invito también a que, eh, a que se metan en esta tendencia, Digamos que hoy es un día, y, o sea, pues muy importante para, lo, para los profesionales de mercadeo porque digamos que estas tendencias eh, de los días, eh, o sea, pues de los días blancos, los días negros, Ajá. se ha venido apoderando sí. del mundo, entonces eh, hoy es nuestro Black Friday. Eh, es mañana. Es mañana, es mañana, mañana, es mañana, mañana pero mañana. muchos a la países semana lo, están el, el, lo están celebrando. El Ciberlunes, el Black total, Friday, es una total, semana muy, muy bien. Total, entonces digamos que en el ejercicio de mercadeo estamos en una semana en donde se comparten, donde se hacen muchas cosas uh -huh. vamos a iniciar un poco con el o sea, pues con lo que es marca personal eh, digamos que eh, el personal branding se ha venido conceptualizando y se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿sí? nosotros prácticamente nos estamos vendiendo constantemente, o sea nosotros estamos eh, de una manera indirecta asumiendo unas posiciones comerciales al momento al momento eh, de nosotros por decir algo, eh, presentar nuestra hoja de vida. Ahí estamos nosotros vendiendo nuestros servicios. Cuando hablo de vendiendo, lo estoy diciendo en, en, un, en, un, en un término positivo. Eh, estamos, digamos, eh, mostrando lo mejor de nosotros para que nos contraten laboralmente. Por ¿sí? supuesto. Hoy en día, y es un fenómeno que se ha venido tomando el mundo, es que eh, las grandes compañías y los departamentos de gestión humana están tomando mucho en cuenta la vida digital de las personas. Okay. O sea, eh, ¿Cómo me cómo me muevo en redes sociales? ¿Qué es lo que eh, qué es lo que posteo? Eh, ¿A quién sigo? ¿Qué comparto? ¿Cuál es mi tendencia de consumo? ¿Cómo lo hago? Entonces, digamos que gracias a estas herramientas de las nuevas tecnologías se ha venido potenciando todo el tema de la marca persona. Es decir. Eh... Una, un, una red social que yo uso mucho, en, sí. en, en, en mi caso personal, como, como Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Ya dejó de ser, digamos, que tan personal y, y, y trasciende al ámbito laboral. Es decir, si yo, yo quisiera, o, o bueno, si yo aspiraría a otro cargo sí. diferente a lo que estoy en a, ahora, pues las marcas están haciendo eso, está, se claro. están investigando cómo me comporto yo en, en redes sociales. ¿verdad? Bueno, hay, hay, o sea, hay, hay un tema que tenemos que identificar... Y no nos vamos al detalle de lo que es digital, porque ya prácticamente todos, todo el mundo habla digital. Uh -huh. O sea, tú abres eh, un Google, eh, no sé, googleas marketing digital y okay. vas a tener una infinidad de resultados. Pero vamos a hablarlo desde el resumen, desde la concepción de lo que es ahora las redes sociales para nuestra marca personal. Okay. Cuando hablamos de Facebook, estamos hablando de que Facebook ha migrado, o sea, Facebook ya tiene otras dinámicas. Tenemos que entender de que Facebook ya está diseñado para crear redes de trabajo. Okay. O sea, eh, en sus inicios lo que hizo Facebook y con lo que ganó popularidad fue con, o sea, pues con el ejercicio eh, de que las personas eh, mostraran su vida personal. Uh -huh. Ya no, ya eso digamos que pasó en segundo plano. Lo que nosotros estamos buscando y lo que nuestras marcas están buscando en este momento en esta red social es crear redes de trabajo, uh -huh. es compartir información. ¿sí? Digamos que todo el fenómeno de, la, de mostrar nuestra vida en estas redes sociales Migra a Instagram. Instagram muestra lo íntimo de nosotros y lo íntimo de las marcas, ¿cierto? Si ustedes ven y si ustedes analizan todos los posts y todas las cosas que salen en, en, en, en Instagram, ustedes van a poder identificar en ese Instagram cosas bien importantes, ¿cierto? Okay. Por decir algo, las marcas muestran cómo es ese relacionamiento con el consumidor, ¿Sí? y por qué no migrar ese relacionamiento con el consumidor con lo que hacemos nosotros en nuestra vida personal ¿sí? ¿Sí? digamos que acá sale un concepto y acá digamos, vamos a tomar eh, palabras y frases de nuestro día a día eso es bien particular y yo creo que les va a gustar mucho porque no estamos, eh, no estamos, eh, no estamos en este momento eh, pensándonos digamos, eh, desde, desde la parte comercial eh, de producir digamos, dinero sino que estamos es pensándonos desde la marca personal a producir contenido mucho contenido mucho contenido para nosotros cierto sí dime sí. con quién andas y te diré quién eres como dice el dicho por supuesto y eso se ve muy reflejado en todo lo que venimos haciendo bueno cada uno de nosotros viene haciendo eh, pues día a día en sus redes en sus redes, y en sus redes sociales, por supuesto Total, cada día las personas han tomado mayor conciencia sí eh, digamos que estas nuevas generaciones cuando estamos hablando de estos millennials, de estos centenials, de todas estas nuevas olas eh, para poder entender a nuestros consumidores, hemos venido eh, descubriendo cosas interesantes en lo digital. Uh -huh. ¿sí? Ya las personas, si quieren decir algo, utilizan el Twitter y lo pueden hacer en unos caracteres. O sea, ya digamos, es, eh, eh, ya la persona tiene un abanico de oportunidades, ¿cierto? un LinkedIn para hacer redes. Ya tenemos un Google más para hacer, o sea, pues, para hacer otras cosas y crear otros contactos. O sea, ya tenemos la posibilidad y venimos a una era digital que, la, o sea, pues, que las personas ya lo entienden y lo entienden de una manera muy positiva Por supuesto que sí. Así es, entonces vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla y vamos con esta diapositiva. Digamos que, ¿de qué trata todo nuestro tema de, de marca personal? El profesor Brian, al momento... Eh, de formular, digamos, todo este ejercicio para el programa de mercado y de publicidad nos referencia a algo que es muy importante y es la identidad, ¿sí? uh -huh. De ahí partimos, el tema de proceso de planificación y diseño de nuestra marca va, va asociado hacia todo el proceso de identidad, o sea, del todo, ¿sí? eh, Prácticamente estamos entrando a compararnos con el proceso eh, Comercia desde esa planificación, porque digamos que tenemos que ser muy estratégicos en todo lo que hacemos. Y más para las personas que nos están viendo en este momento, eh, eh, es bien importante el tema de que planifiquemos nuestro día a día. Planifiquemos nuestras acciones, planifiquemos la forma en cómo abordamos nuestros clientes, analicemos a qué cliente voy a visitar, porque desde ahí, desde esa etapa de planificación y el diseño de la estrategia de cómo voy a abordar a ese cliente es en donde yo puedo marcar la diferencia y en donde puedo concretar negocios. Okay. ¿cierto? Estamos en una zona cafetera muy folclórica, así lo he llamado en algunas presentaciones. En Me donde parece... Estamos ubicados en, Exactamente, en el sí. centro del eh, cafetero colombiano. Totalmente. Eh... Digamos que hay unas formas muy diferentes de cerrar negocios. Uh -huh. Y ha sido algo bien particular. en particular pues, o sea, pues, en alguna experiencia personal. Tuve eh, la grata eh, oportunidad de trabajar con una compañía en donde cerrábamos negocios en el de cafetero. Y recuerdo que uno, o sea, pues, uno de esos negocios eh, siempre, digamos, yo lo dejaba para el final porque sabía que eh, la persona con la que iba a entrar a negociar eh, le gustaba, digamos, eh, los viernes eh, irse eh, Pues así, pues, a compartir con sus amigos Unas cervezas, por decirlo así Entonces el hombre hacía su, o sea, pues, su proceso de negociación En esos espacios, ¿cierto? Y en esos espacios eran donde yo más producto vendía okay. Porque compartía, porque eh, tenía cierto feeling con la persona Porque digamos que eh, la forma en como yo me presentaba En como yo iba, en como lo abordaba daba como esa tranquilidad a ese cliente para decir, es que este es mi proveedor. Ah, esta sí. es la persona y yo soy fiel a esta persona porque esta persona comparte conmigo este espacio que para mí es sagrado, para mí es de compartir, no es de tanto trabajo eh, y ahí era donde se generaban esos grandes negocios. Sí, es, el, es precisamente ahí donde se conecta, veo yo, entonces el tema de la planificación porque lo hacías estratégicamente en esos en espacios En esos espacios, exactamente. Sabía que no era un viaje corto porque era... Era, era, era pues a las afueras de la ciudad, me tocaba siempre eh, eh, pues gastarme el tiempo para llegar al sitio, ¿cierto? Entonces yo sabía que tenía que hacer una muy buena planificación para poder abordar a este cliente. Eh, tenía que hacer un diseño eh, y una construcción constante, como lo dice la presentación, de lo que yo iba a llevar. ¿sí? Muy estructurado, muy enfocado y digamos que eso me generaba a mí la posibilidad hasta de... O sea, pues, hasta desarrollar nuevos negocios, okay. porque eso es muy común en el ejercicio comercial. Yo creo que todas las personas que están eh, acá viéndonos han compartido de alguna manera eh, los ejercicios comerciales y han evidenciado de que si yo lo hago bien, estas personas van a, o sea, pues, o sea, pues, nos van a referir nuevos negocios. ¿sí? Y muchas veces negocios que ni siquiera están en nuestro radar, sino que son negocios que van surgiendo y que uno se, o sea, pues, y que uno se convierte en un intermediario. ¿sí? Ok, perfecto. Hay una resultado muy interesante y eso dice, ¿por qué se da el auge? ¿Por qué se da el auge de, de esta temática? Exactamente. Ahí, ahí, ahí. A ver, digamos que históricamente hay muchos ejercicios que podemos encontrar y que podemos documentar desde la investigación de mercados y desde el comportamiento del consumidor que nos pueden dar luces de cómo surge esto. Pero digamos que para esta presentación quise ir mucho más puntual frente a a todas las tendencias que se han venido marcando. Para mí hay una muy importante y es la onda de la cultura digital. Okay. ¿Sí? Digamos que hay unos nativos digitales, ya nos están invitando a que participemos a procesos eh, eh, de que seamos ciudadanos digitales. Uh -huh. ¿Sí? En este momento está llegando una convocatoria al ministerio donde están invitando a las personas mayores de 13 años a que se conviertan en nativos digitales. O sea que mira el potencial tan amplio que tienen las personas que nos están viendo en este momento y que se dedican a hacer cosas, pues a estos temas comerciales para entrar a hacer nuevos negocios a futuro. Así es. ¿Sí? O sea, tenemos una, un mercado inexplorado grandísimo. Digamos que estas, o sea, pues todas estas generaciones de millennials, de centennials, eh, ahora están hablando de los ninis. Uh -huh. O sea, ni me gusta una cosa, ni me gusta la otra, desafortunadamente. <risa> Complejo. O sea, es, es, es un reto. Para mí, para mí el tema del mercadeo, para mí el tema de de explorar estas nuevas, o sea, pues estos nuevos nichos, estas nuevas generaciones, se convierten en unas prácticas que para nosotros son de alta responsabilidad, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo con los seguros es vender eso, vender una proyección a futuro, vender lo que yo voy a hacer y lo que quiero llegar a hacer y hacia dónde quiero llevar a los niños. Así es. Entonces, digamos que toda esa proyección ya tenemos que migrarla hacia lo digital. Eh, a mí el concepto de ejecutivo de, o sea, pues de, ejecutivo de cuenta me gusta mucho. Cuando hablamos ya de mercadeo no estamos hablando simplemente de un asesor, sino de un ejecutivo de cuenta que acompaña al empresario a tomar decisiones importantes. No es la persona que te va a vender, no es la persona que te va a decir, mira, es que este es tu producto, así es como vamos a manejar el producto, sino que es la persona que está acompañando en todo el ciclo, ¿sí? eh, digamos, de consumo de esta empresa o de esta persona. ¿sí? Porque digamos que los ciclos también se cierran. ¿no? Y lo que nosotros ganamos con un posicionamiento de marca personal es poder ganar nuevos, eh, nuevos clientes, abordar nuevos nichos, que la gente se siente identificada con nosotros a la hora de cerrar negociaciones y de buscar una opción, en este caso de seguros, para su vida. Me imagino que también es un tema de feeling. Yo no voy a, digamos, que asum asumir una, una personalidad como, como profesional o como marca que estoy representando a mí mismo, ¿cierto? Y detrás de mí los servicios sin, sin tener feeling. Es también identificar qué me gusta y con qué me, me siento para ubicarme ahí y volverme un duro, Exacto, si así lo no, si no puedo decir. Mira, por ejemplo, eh, si tenemos psicólogos por acá que me gustaría que nos pusieran las manitos arriba o que hicieran comentarios, los psicólogos también hacen parte de todo este proceso eh, porque digamos que grandes tendencias y grandes, eh, a ver, digamos que todo este auge nace del comportamiento del consumidor. Porque digamos que esta disciplina nos dio a los mercadólogos la posibilidad de entender a nuestro, a nuestro consumidor final. Y yo soy convencido de que la mejor forma de yo entender las cosas es yo probándolas o entendiéndolas, ¿cierto? Primero yo como persona para después proyectarlas. ¿sí? Así es. es como cuando tú llegas a una empresa por primera vez, ¿tú qué es lo que haces cuando llegas a una empresa por primera vez? Tú lo que haces es que llegas, su, o sea, pues, mira su plataforma estratégica, Ajá. o sea, uno se sienta y dice, bueno, ya me contrataron en esta compañía o voy a trabajar para esta compañía o mi compañía va a ser esta. Y en el caso de nosotros, vamos a trabajar para otras compañías. Ajá. Yo tengo que entender muy bien esa compañía a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo lo quiere hacer para poder comenzar a generar eso, o sea, pues, ese feeling. Hay un tema muy chévere, hay unos videos que nos da eh, que nos da YouTube hay un video muy interesante donde nos hablan de la fórmula de la actitud fórmula de la actitud la fórmula de la actitud, la de la actitud es importante eh, digamos que eh, tú no tienes amigos por eh, por tu experiencia en conseguir amigos no es que no es que Andrés tiene tiene 20 años de experiencia consiguiendo amigos él es muy dedicado él es no él tiene no no no digamos que o sea, es más la actitud cómo Ajá. tú te proyectas y cómo eh, y cómo haces todo de manera responsable, con el entorno, con todas las personas, generar algo que es muy difícil de generar y es confianza. Ok, confianza. ¿Sí? Ahí está lo que tú explicabas ahorita de Ciudadanos Digitales. Ah, sí, totalmente. Ya en este momento la gente, las personas y nosotros en el ejercicio comercial uh -huh. estamos, digamos, eh, reclamando un, protagoni eh, un protagonismo, perdón. Estamos, digamos... Eh, desarrollando nuevos talentos y que queremos que las personas, eh, a ver, nos reconozcan eh, y que generemos en nosotros un imaginario colectivo positivo, ¿Cierto? Para eso, digamos, que nos sirve la marca personal, ¿sí? uh -huh. Digamos que generamos una satisfacción que va en doble vía, no solamente satisfac eh, pues, satisfacción con el consumidor, sino, tas eh, sino satisfacción con nosotros mismos. Okay. Porque no hay nada más gratificante que tú ser en un negocio. Así eso es. yo creo que, o sea, eso para mí pues, y para los que vimos mercadeo y los que tenemos eh, experiencia de mercadeo, eso es, perdónenme la palabra, ¿no? un orgasmo. Es una inyección de... de, de sí, como de, de endorfina, ¿no? es, sí, es un, es un es. tema de, de que ya lo logré, lo voy a hacer, ya prácticamente cerré este negocio, vámonos para el otro, y eso comienza como a generar esas cosas en la marca. Listo. Eh, lo que yo les decía, eh, eh, sí, para que pasemos eso, ya nos están invitando a que participemos en ecosistemas digitales, ¿sí? Creo que tú, con tu experiencia, tú has vivido todo este ejercicio de ecosistemas digitales, ¿sí? Eh, hay, unos, eh, hay unos colectivos que vienen trabajando mucho sobre, sobre el volvernos digitales, vivir digitalmente, ¿sí? Eh, prácticamente con este ejercicio de las tecnologías, con nuestros teléfonos móviles, nuestros computadores, con todo esto, hemos logrado migrar mucho a lo digital. ¿sí? Hasta las personas que no eran digitales están volviendo digitales. ¿sí? Pues ahí, yo estoy viendo casos, eh, por ejemplo, a nivel personal de mi familia, mi abuela, que bueno, te puedes imaginar cuántos años tiene mi abuela, sí. es una persona de verdad, mayoría, y ahora usando Videollamadas en, en, en WhatsApp, cuando nunca había cogido un teléfono hasta hace dos años en su vida, un smartphone, un, un, este tipo de cosas, ni un computador jamás en la vida, ya hoy en día está haciendo ese tipo de cosas como para conectarse con sus hijos, con extranjero y son cosas muy, muy interesantes. No, mira, hasta, hasta, o sea, pues hasta es bien interesante un fenómeno. Por ejemplo, eh, o sea, pues en mi caso hubo un tiempo en donde todas las recetas. Todas las recetas salían de la tablet de mi mamá. O sea, ella cogía y, y buscaba su receta cuando le enseñé a que, a que manejara, a que googleara, a que se metiera. Ya sacó su Facebook. Ya, y ya nadie la paraba. Ya, ya nadie la paraba, ya nadie le decía, no, no, no, haga esto, no. O sea, ella era con su tema. Eh, igual, por ejemplo, en mi casa, mi papá le, o sea, pues, le encanta la guitarra y él toma clases de guitarra en YouTube. Okay. O sea, él tiene su maestro en YouTube, ¿cierto? A ver, digamos que no, o sea, pues... El ejercicio digital tampoco eh, es como para, para, para, a ver, como para asustarnos sí. o como para verlo como, como, como, o sea, pues que nos van a desplazar del ejercicio, no, por el contrario. Tenemos que saber aprovecharlo desde nuestra marca, desde lo que somos nosotros y cómo utilizamos esa tecnología sí, eh, a nuestro favor. El software que ustedes desarrollan es una herramienta poderosísima para estas personas, Ajá. o sea, definitivamente... Hay que tener a la mano estas herramientas tecnológicas para poder hacer una labor bien hecha. Hay que hacer amistad con las herramientas. Totalmente. O sea, no, o sea, no podemos ser ajenos. Eh, yo siempre invito a las personas en mis capacitaciones y en mis charlas a que no le teman a lo digital, a que no le teman en conseguir un teléfono inteligente, un teléfono conectado, que, que tengan la posibilidad de, de, de, de esculcar de una manera responsable la, la, eh, la red eh, o la nube, porque digamos que hay que hacerlo también de manera responsable. Porque recuerden que la gente nos está monitoreando mucho más, por sí, cierto. ¿sí? Eh, yo muchas veces también trato eh, de acomodar el concepto personal ahí. Porque digamos que, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando hablamos de marca? O cuando, por ejemplo, queremos conocer a una, esa pues, una persona persona. O pues, sí. Digamos que nos interesa una persona y queremos acercarnos y queremos tener como algo con esa persona. Nosotros lo que primero buscamos es diferenciarnos. Sí. Así es. O sea, destacar, es destacar mostrar algo que en mercadeo lo hemos, lo hemos tratado muchas veces y es el tema del valor agregado sí. tenemos que generar prácticamente una esencia, tenemos que generar un ADN sí, o sea tenemos que generar sí. eso que nos diferencia, esa sí, identidad sí. que nos va a mostrar y que nos va a reconocer de una manera diferente ante ante esa persona o sea, pues en el mismo que estoy dando es identidad me da autenticidad y me da reconocimiento de cara a, a, a, digamos que a mi círculo social y, y evidentemente ante mis clientes Total. eso el, con, o sea pues con, con el con el tema de la fórmula de la actitud todo parte en marca personal de la actitud que tengamos hacia nuestros clientes sí porque si nosotros hablamos de actitud positiva eso por ahí habla mucho de actitud positiva pero en marca personal es importante, es importante porque somos lo que proyectamos, ¿cierto? O sea, si nosotros vamos a donde la niña que nos gusta o a donde el caballero que nos gusta para las niñas o así, eh, no vamos a ir con la actitud más negativa del mundo. Nosotros vamos siempre positivos, siempre vamos a lo mejor, no, ven, yo te abro el taxi, ven, yo, yo pago la comida, ven, yo pago el cine, ven, no, lo que tú quieras, lo que tú hagas, todas las cosas, ¿cierto? Uh -huh. Lo mismo ocurre con nuestros clientes, tenemos que generar un contacto, tenemos que generar un punto en donde ya nosotros podamos encontrar de que no se trata de nosotros, ni tampoco se trata de ellos, ¿sí? O sea, se trata de un común, o sea, de... de, de nosotros. De, de, de un todo. Ajá. De un todo. Entonces, digamos que la marca nos provee a nosotros esa diferenciación en valor agregado, en identidad mediante algo que yo llamo ADN o que llamamos ADN o imaginario colectivo, ¿cierto? Por supuesto, ahí está. Exactamente. Ahí, ahí, hay hay un ejemplo que yo pongo que me parece súper chévere y que, digamos, nos va comenzando como a ubicar un poquito en el contexto de marca. Eh, cuando, nosotros, cuando nosotros, por lo general, hablamos de producto o servicio, por decir algo. Lo que ustedes ven en la, o sea, pues que ven en la pantalla, pues prácticamente sirve para, para algo, ¿sí? Si yo fuera a conseguirme un implemento de estos para hacer una construcción, hacer algo en mi casa, lógicamente que yo lo tomaría. ¿Por qué? Porque pues... Me parece futurista, me parece chévere Me parece bonito, tiene un diseño eh, o sea, pues, Atractivo O sea, sería sí. algo que yo compraría Ajá. O sea, sería algo que yo compraría ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo Tenemos este producto Y, o sea, y adquirimos eso que nos da ese valor agregado al producto? ¿Cierto? Así es. En este caso eh, O sea, pues para ese taladro unas brocas, ¿cierto? Uh -huh. Yo, por lo general, no compro un taladro Para tenerlo guardado en mi casa ¿Sí? O sea, yo no compro unas brocas para tenerlas por tamaños, por colores, no. Yo realmente compro, o sea, pues el aparato por necesidad, Ajá. por física necesidad. Pero, a ver, tenemos que identificar qué es lo que realmente hace este aparato, para qué sirve este aparato, ¿sí? Digamos que es para tenerlo de bonito en la casa, ¿cierto? O es para... para, para, para eh, para hacer una colección de brocas y no utilizarlas, porque se me ensucian, porque se me dañan, porque, se me, porque pueden pasar muchas cosas, por el contrario, por el contrario. Eh, digamos que este aparato sirve para algo bien puntual y bien específico, y es hacer huecos. Ajá. Perforar. Perforar, para eso es. Independiente de que es un, o sea, si es un taladro bonito, si es un taladro feo, si es un taladro en las condiciones como sean, tienen, o sea, pues tienen un fin. ¿sí? Con esto, ¿a qué voy desde, desde el concepto de marca? Voy hacia, hacia que tenemos que identificar qué es lo que nos gusta, para qué servimos, ¿Sí? porque muchas veces queremos hacer muchas cosas y abarcar muchas cosas. Cuando yo me estoy formando académicamente, yo tengo la posibilidad de pensarme y tengo una visión 360. Cuando yo me estoy formando académicamente y cuando yo digo, es que mi interés es este, mi interés es el tema financiero, mi interés es el tema comercial, mi interés es el tema eh, de marca, de branding, no sé, como lo quieran llamar ustedes. ¿Para qué soy bueno? ¿Cierto? ¿Para qué me, ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo, eh, cómo la gente, digamos, tiene eh, toda esa concepción y todo ese, o sea, todo ese modelaje eh, de nuestra identidad de nuestra, eh, y de nuestra vida como tal? cierto? Entonces, en el ejercicio yo siempre hablo un poquito eh, y traigo algunos ejemplos a colación cierto por ejemplo todos en la pantalla en este momento están viendo una imagen cierto ya cada uno se responderá bueno quién es esta persona ahí se les voy a mostrar a nuestros amigos de Instagram para que la vean ahí está nuestra imagen ahí está ¿Sí? bien. quién es esta persona hay otro tema acá que por ejemplo quién es esta persona ¿Sí? los colombianos saben muy bien quién Sabe es esta persona quién es esta bueno persona. los mexicanos también nuestros amigos mexicanos. mexicanos los cubanos sí. también Así es. Eh, digamos que ya cada uno tiene en su imaginario colectivo O en su imaginario, perdón, tiene ya una, una visión Tienen ya, eh, digamos, muy arraigado esta persona quién es ¿Sí? uh -huh. Por ejemplo, quién es esta persona para América Latina ¿Cierto? Así es Cada una de estas personas tienen un común denominador Les voy a mostrar otra persona y ya cada uno de ustedes lo va a ir pensando ¿Cierto? Cada una de estas personas tiene un común denominador Tiene una... Tiene algo que los diferencia, tiene algo que los hace únicos, algo que mar marcó y está marcando o va a marcar, digamos, una tendencia o una generación, ¿cierto? Tienes, por ejemplo, esta persona, ¿sí? Los temas de marca personal han venido también tomando mucha fuerza y mucho furor gracias al ejercicio del marketing político, ¿ok? Porque el marketing político ha tomado un protagonismo y cada cierto tiempo estamos viviendo esos temas. Es más, en este momento estamos en un momento en donde vamos a comenzar a vivir muchos temas de marca personal. O sea, somos unos... Particularmente en Colombia, ¿verdad? Exactamente, para las personas que estamos en Colombia, vamos a vivir una, o sea, pues una etapa eh, que es crucial para el país, Ajá. y que aquí van a aflorar las, eh, las estrategias y las estrategias de marca y de marca para tratar de posicionar un nombre. No veamos a la persona como persona, sino que el nombre como nombre. Okay. Entonces, digamos que los ejercicios de marca personal van haciendo también y, se van, y van tomando fuerza y van, digamos que conceptualizándose y hablando de una manera más metodológica y más, eh, y más estructurada mediante el marketing político okay. como tal. Yo creo que vayas pensando de pronto una cosa, y se me va ocurriendo en este momento, eh, David, algo. De pronto, eh, que dejemos al finalizar tres, o oh, si quieres más, pero tres tips súper poderosos, digamos, que para empezar a desarrollar, o tres fundamentos sobre los cuales alguien o una persona debe empezar a trabajar su marca personal. Totalmente. ¿Ok? O sea, los vamos, o sea, los vamos a tener, eh, que, ese, que ese es el, el, el, el, el como, como, o sea, lo que yo quiero que se lleven las personas Perfecto. a día de hoy, para que, para que vayamos haciendo como nuestros ejercicios de marca personal. Hay un común denominador de las imágenes que yo les mostré, Ajá. ¿cierto? Que es que todas esas imágenes despiertan unas sensaciones, unas emociones, ¿cierto? Cuando uno mira un presidente, el otro presidente, eh, el premio Nobel, el, ¿cierto? Uno, o sea, uno va despertando. Entonces, la pregunta del millón y la pregunta que yo siempre le hago a las personas es ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cómo nos queremos nosotros diferenciar en el ejercicio? ¿cierto? ¿Cómo nos quieren ver las personas? ¿Qué ocurre? Y yo hago una invitación a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué ocurre si... Si ustedes ponen una fotografía a sus amigos, ellos, ¿qué dirían de usted? Si usted no estuviera ahí, si usted no estuviera ahí, ya, o sea, pues, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo sería como todo ese ejercicio de, de vernos como marca? Ah, sí. De igual manera, hay unos ejemplos, y estos ejemplos, digamos, que muchas personas de cierta generación, yo creo que los apropiaron y yo creo que todas las generaciones tuvieron como, como ese antecedente, ¿sí? Pero, por ejemplo... ¿Quiénes son estas personas que les voy a poner por acá a continuación? ¿Sí? Amigos de Instagram, aquí se los voy a mostrar también. Creo que muchos de ustedes me podrán decir quiénes son estas personas, ¿cierto? Ajá. ¿Quiénes son estas personas? Así es. ¿Quién es esta persona, por ejemplo? ¿Cierto? Yo creo que muchos dirán, no, no la conozco, sí la conozco... Eh, sí. últimamente ha dado mucho de qué hablar por uh -huh. realities, porque participó en unas cosas, porque ha comprado cosas carísimas y por muchas cosas Así ¿Sí? por ejemplo, ¿quién es esta persona? para, las, para nuestra generación, sí. o sea, ¿quiénes son estas personas que al final se están convirtiendo en algo que son nuestros influenciadores ¿sí? O sea, personas que nos están diciendo las cosas de una manera totalmente diferente, uh -huh. ellos son un ejemplo claro de lo que es marca personal han sabido aprovechar su marca ¿Sí? desde diferentes aspectos desde su elocuencia desde lo que son ellos como personas y como profesionales digamos que ahí hay un tema bien interesante así es sí y que a la final esto nos tiene que dar a nosotros una pregunta o sea, nos tiene que llevar hacia una pregunta clara y es cómo nos vamos a diferenciar nosotros. ¿Me quieres acércate acá para que, para que la gente de Instagram te, te vea bien? Okay. ¿Cómo, nos, ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Tú como marca, como persona, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿Sí? Pero antes de que ustedes mismos se contesten esa pregunta, porque digamos que esa respuesta no la tenemos acá, no la tiene Andrés, no la tiene José David, no la tiene... O sea, esa respuesta la tienes tú, solamente tú tienes esa respuesta... ¿Cómo te quieres diferenciar? Cómo, ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que las personas lleguen a ti? ¿cierto? Ajá, ¿Sí? así es. Digamos que esto nos sirve para cuatro cosas. Vámonos de la última a la primera, que también es muy importante. Perfecto. Digamos que el saber cómo nos vamos a diferenciar nos va a, ser, o sea, nos va a servir para definir la manera en cómo nos comunicamos. Así es. Digamos que los que son relacionistas públicos, los que son psicólogos, los que son comunicadores sociales van a entender este concepto mucho mejor. ¿Sí? Para los que no tenemos esa formación base, digamos que es la manera en cómo las personas nos van a ver a nosotros y cómo las personas van a comenzar a interactuar con nosotros, porque todos tenemos unos tonos de comunicación, uh -huh. ¿sí? Eh, también dependiendo un poquito de los estados de ánimo, no, lo vamos a, no vamos a decir que no sea así, porque tenemos también unas formas en cómo nos comunicamos, en cómo eh, hacemos como todo el ejercicio. Nos sirve también para generar notoriedad. La marca personal nos sirve para conseguir influencia muchas veces. Okay. ¿sí? Hay personas que son muy buenas para las ventas, no lo vamos a negar. Como vemos otros que se nos dificulta un poquito el tema comercial, pero que la sacamos. O sea, tratamos de generar esa notoriedad para que nuestro consumidor y para que las personas que estamos abordando constantemente nos tomen como referente, como referente siempre buscando... Eh, la referencia eh, La referencia como tal Ajá. Diferenciarnos del resto de las personas Eso es importantísimo clave, clave. O sea, Para mí eso es El tema más clave de todos Yo tengo Digamos una Una, eh, una grata experiencia Con una persona Que De un momento a otro es, eh, Monta sus videos O sea pues no los monta eh, o sea, pues Simplemente es, o sea, pues los graba Okay. Eh, y los muestra, pero a la hora de salir en público yo le digo, ven, o sea, tú puedes ser una influenciadora Porque es que lo que tú haces en redes es súper interesante, o sea, es súper bueno, es súper chévere Tienes carisma, hablas bien, eh, no te importa que no haya nadie, sino que tú sabes cómo utilizar tu cámara uh -huh. sabe cómo enfocarse, sabe cómo generar esos, ¿cierto? Eh, como esos tiros de cámara para que queden las cosas bien tomadas pero digamos que esta persona no ha sabido diferenciarse del resto utilizando esas competencias que tiene, ¿cierto? Porque digamos que competencias no son las que yo adquiero muchas veces en un aula, sino también con las que yo vengo, ¿cierto? Eh, digamos que nosotros tenemos unas influencias muy marcadas en nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros mentores cuando somos niños, nuestros padres? Los Ajá. mentores cuando nosotros somos adolescentes, nuestros amigos son nuestros mentores. Los mentores cuando ya estamos... Ya somos mayores y cuando ya queremos hacer una familia, nuestros mentores o los que nos acompañan son nuestras parejas. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Entonces digamos que todo es una mentoría y todo es un, o sea, pues un tema que nos va diferenciando del resto. ¿sí? Y yo los invito siempre a que seamos diferentes y a que construyamos una imagen, no solamente una imagen personal, sino una imagen profesional. Okay. Y nosotros sabemos combinar este ejercicio denlo por seguro que va a ser súper ganado, va a ser súper, súper, súper ganado. Porque digamos que la imagen personal va haciendo referencia hacia todo lo que hacemos nosotros, todo lo que, todo lo que vamos haciendo nosotros eh, respecto a la construcción de esa imagen que queremos proyectar hacia nuestra, hacia nuestra vida laboral. ¿Sí? Hay un tema que en mi maestría y con mis compañeros que veo algunos conectados, para ahí me han estado escribiendo y me alegra mucho tenerlos por acá. Eh, vimos mucho el tema de la persona como tal, el Ajá. desarrollo de competencias de las personas. ¿sí? Eh, hay, o sea, hay personas que tienen algo que se llama la competencia de la empleabilidad. ¿Sí? Hay personas que, eh, gratamente, porque uno se tiene que alegrar por las cosas que le pasan a los demás, le dicen a uno, duré ocho días desempleado. A los ocho días, ¡pum! me enganché esta empresa. Pero me cansé en esta empresa y a los quince días, ¡pum! me enganché en esta otra empresa. O que son arriesgados, que se van del, o sea, pues o sea, hemos dicho que la mueven y se mueven ellos, o sea, pues muy fácilmente. Uno diría, no es que son competencias adquiridas, o son competencias que son, o sea, pues que van dentro de las personas. Para mí esas competencias se ganan. Okay. ¿Y cómo se ganan? Se ganan posicionando mi imagen y mi marca. ¿sí? Eh, si yo no soy bueno para hablar en público, te invito a que trabajes en eso. ¿sí? Si no soy bueno para escribir y para redactar, te invito a que lo hagas. Eh, si no eres bueno para algo que tú consideras que eso te va a favorecer en tu, eh, en tu vida laboral, trabaja en eso. ¿Sí? O sea, a uno no le tiene que dar miedo eh, incursionar y conocer. O muchas veces levantar la mano y decir: Es que yo no sé. Yo no sé. O sea, yo no sé este tema, pero tengo la forma eh, eh, de aprenderlo y tenlo por seguro que eso lo va a valorar mucho la empresa. Me imagino que tiene que ver mucho con a dónde quiero llegar, ¿cierto? Sí, total. ¿Cuáles son.? Mis fortalezas, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad donde estoy un poco más flojo y con base a eso y al objetivo que me trazo, pues empezar a, a trabajar y a trabajar y a trabajar. Totalmente. En el ejercicio de marca personal hay un tema bien importante, aquí me saltó unas, pues digamos que ya hemos hablado sobre el tema. Eh, hay un tema de cómo, nos, de cómo nos posicionamos nosotros en redes. Okay. Digamos que en este tema yo he querido también profundizar un poco, o sea, pues sí, o sea, pues sí que yo, o sea, pues he querido traerlo a este escenario porque definitivamente ya nosotros tenemos una herramienta poderosísima para podernos identificar, diferenciarnos, como lo decía en los slides anteriores. ¿sí? Eh, yo invito a todas las personas que están conectadas por acá a que hagan un ejercicio simple. ¿no? Ahí o sea, en este momento lo pueden hacer. Entonces... O sea, listo, lo pueden hacer en este momento y es buscar su nombre completo en Google. Yo creo que vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, en este momento, una de las cosas que nos está haciendo, pues que nos está dirigiendo David es vayan a Google en este momento, ahora nos dan una pestañita si están ahí en el eh, pues, en sus computadores, si están en el teléfono, simplemente abran Google y pongan su nombre completo. Miren a, a ver, ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿Cómo, cómo nos estamos referenciando, o sea, cómo estamos posicionados en redes. Para todos es muy conocido de que tenemos varias formas de posicionarnos en redes, Ajá. ¿cierto? Digamos que de una manera muy orgánica, una manera muy trabajada, muy luchada, una una, o sea, pues digamos que un tema eh, eh, pues, bien, bien guerrido en el buen sentido de la palabra. También tenemos otras maneras mucho más comerciales, mucho más paga y listo, y va a estar posicionado. Pero digamos que el reto es como me posiciono yo orgánicamente, ¿cierto? O sea, eso es un reto como marca personal. Eh, buscando en el ejército, o sea, pues buscando en todo este tema eh, como figuras públicas, porque pues digamos no podemos referenciar a una persona, o sea, pues en particular. Y para este ejercicio me tomé la tarea de buscar a un personaje público. Vamos a ver qué pasa. Sí, un personaje público. Googleé en ese momento el nombre que ustedes ven en la parte superior. ¿Sí? Ajá. Mario Bergoglio. Mucha gente le puede sonar, otra gente que no. ¿Sí? Puede que uno de, de, de una generación, de una generación más, una generación menos, puede que, puede, que, puede que le suene, puede que no. Puede que yo ya cometí un error y usa o pues, si no haya puesto el nombre completo, pero lo quise googlear. Quise saber, porque en mi referente, en mi mente, en, en mi imaginario, está ese nombre. Uh -huh. ¿Sí? Eh, por muchas cosas, por la visita que tuvo hace poco al país, por, por muchas cuestiones, ¿cierto? Entonces dije, no, vamos a cumplir esta persona. Y ¿Cómo esto, les fue? Y esto fue lo que yo encontré. ¿Y cómo les fue a todos allí, en, eh, a ustedes que están ahí en casa o en sus oficinas, pues, ¿cómo les fue con, ese, con, ese, eh, con esa búsqueda de Google? ¿Cómo con ¿cómo ese reto, con ese reto. Compártanos, por favor. comentarios, comentarios. Recuerden que también... Eh, pueden hacer preguntas, eh, pues no sé si pueden hacer preguntas finalizando la charla, si quieren. Por supuesto. Ahí sí. veo una que, que, que creo que la hizo, eh, bueno, Gabo Chas, ¿cierto? Que es un usuario que está en, en Instagram. Dice cómo han utilizado Facebook para notificar reclamos. Bueno, creo que, que es un tema un poquito sí, más, al margen de, de, de, de lo que estamos hablando. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de... Okay. de ver qué pasa. Eh, igual por acá en Facebook también hay conectados, hay personas conectados con Andrés Estrada. Eh, un graduado amigo, muy, muy, muy amigo, muy parcero, eh, con el cual hemos trabajado muchas cosas, al cual saludo. Eh, y también hay otras personitas por ahí que también queremos que nos saluden y que nos hagan preguntas. Perfecto, vamos a ver Listo. qué pasó con esto. o sea En el ejercicio yo dije, bueno, no no tuve un buen resultado al poner eh, eh, Mario Bergoglio y quise poner su nombre artístico y cultural <risa> el seudónimo el seudónimo respetando Ajá, el con o sea, todo el respeto con todo el respeto del mundo y vean lo que me encontré una una marca posicionada el papa, papa es el Francisco. papa cierto sí. ya las personas lo relacionan con esto ¿sí? Sí. digamos acá hablemos al ejemplo de los suferentes. sí, ¿sí? Eh, ya sabemos que o sea eh, simplemente ubicándolo como papa vamos a encontrar muchos resultados ¿Sí? digamos que el papá no necesita pagar por pauta ¿cierto? Uh -huh. o sea, él, él es una figura pública y él está posicionado en todas las redes, pero vean la importancia de lo que hacemos y de lo que posteamos y de lo que vamos proyectando en nuestras redes sociales para los que son académicos para los que son académicos es importante que nos posicionemos por nuestras investigaciones, por ejemplo ¿sí? para los que son comerciales por nuestros logros, por los negocios por lo que hacemos nosotros y los resultados pero... Acá viene un tema que no es un tema académico, es un tema más de, de largo popular y es que tenemos que, caca, que cacarear las cosas. Ajá. Tenemos que mostrar lo que hacemos. Como lo hacen Ajá. las gallinas, pone huevo y, y lo cacarea. Totalmente, tenemos que hacerlo, tenemos que, tenemos que reclamar ese protagonismo que nos merecemos. Ajá. Es un concepto y eso es un tema bien profundo porque muchas veces no reclamamos ese protagonismo. Hacemos las cosas pero no lo reclamamos y tenemos... ¿qué hacerlo? Tenemos que meternos en el tema de que somos los mejores, de que lo que estamos haciendo nos apasiona y lo que estamos haciendo lo vamos a hacer de la mejor manera y así podremos ganar posiciones. Okay. ¿Sí? Podremos ir ganando posiciones en todo el ejercicio eh, de la marca personal. Vamos a ir cerrando un poco como eh, eh, con la charla para entrar a los tips. Ok. Que me parece súper interesante. Me parece perfecto, sí, tips. porque estamos a más o menos a siete minutos ya de las seis de la tarde, así que Vamos cerrando Perfecto. un poco esto y vamos con tres tips, o bueno, digamos que los oh, tips sí. que tienen perfectos preparados. Para hacer una marca personal debemos primero, primero, primero, y esto es bien importante, debemos primero lograr una imagen visual fácil de reconocer, Ajá. que nos reconozcan. Por ejemplo, yo Andrés lo reconozco porque yo siempre lo veo de gafas y ya sé que las gafas hacen parte de su, de su identidad, sí, ¿cierto? sí es. Eh, muchas personas han dicho de que José David es uno con gafas y José es otro sin gafas. Así es. Sí, creo que me han intentado poner lentes de contacto y por allá, <risa> por allá, va la cuña. Pero, pero realmente es bien interesante eh, el tema de uno crear una, una usa pues una imagen visual fácil de reconocer, cierto. Pero ante todo tener una imagen muy realista, sí. Okay. O sea, no querer irnos más allá. Hay personas que les queda muy bien una pinta ser 100% negros o ser 100% colores, cierto, arcoiris, pero realmente debemos de ser realistas con lo que tenemos y con lo que podemos llegar a tener. Es decir, no se trata tampoco de disfrazarnos. No, no, no, no, no, no para nada. No, o sea, Ajá. pues tenemos que, que guardar, y es otro de los puntos, una coherencia comunicacional. Okay. ¿Sí? Yo no puedo pretender ser la persona que le guste la música pesada, el rock pesado, cierto. Y, pues, eh, y proyectar otra cosa muy diferente, a veces nos lleva sorpresas, uh -huh. ¿cierto? Y digamos que esto en el, en el relacionamiento y en todo lo que es el área de gestión y desarrollo humano lo tienen mucho en cuenta, okay. ¿cómo mediante estas pruebas psicotécnicas nos van comenzando a medir? ¿Sí? Digamos que nada está oculto, todo, todo ya hay posibilidad de conocerlo, de esculcarlo, entonces guardemos una coherencia, ¿cierto? Eh, pero sobre todo, sobre todo, y eso y, o sea, pues, es un tema también muy importante, es demostrar que haces algo que te apasiona, okay. ¿cierto? Definitivamente, eso es importante. Sabemos que muchos, pues, muchas personas en ocasiones no tienen, digamos, la posibilidad de hacer las cosas que los apasionan, ¿cierto? Digamos que eh, no gozan eh, de esas cosas en algún momento de su vida, pero por lo general lo que están haciendo... O sea, eh, lo que los llevó a hacer lo que están haciendo fueron cosas que en algún momento fueron súper eh, super llamativas para ellos. Entonces, cuando tú reflejas pasión por lo que haces, tenlo por seguro que es se la mejor carta de presentación. Y eso te va a diferenciar y te va a dar marca. Sí, te va a dar es. marca como tal. Cuando uno lo que le gusta, se nota. Se nota efectivamente. Exactamente. Hay tres etapas para que cerremos nuestra, nuestra uh -huh. charla de hoy. Hay tres etapas del personal branding que son bien importantes. Okay. Primero. ¿Esto, el, esto es como tip también, sí, parte de los tips, porque son cosas que comúnmente no, no, no conocemos, por supuesto. Totalmente. Primero, autoconocimiento. Así es. ¿sí? Para generar nosotros un autoconocimiento, yo siempre invito a las personas a que se hagan unas preguntas. ¿sí? La primera pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito que tengo yo de lo que estoy haciendo? En el caso de las marcas, de las compañías a las cuales trabajamos nosotros, ¿cuál es el propósito de esa compañía y cómo eso se puede fusionar a lo que yo hago? ¿Cierto? Piensa primero como persona, luego como profesional. Así recuerda es. que siempre, siempre las cosas que tú hagas se van a dar reflejadas. ¿Así? ¿sí? Es. En un contexto laboral. O sea que en diciembre, estamos en diciembre, mucho cuidado con esas fiestas del fin de año. <risa> Porque muchas personas eh, aprovechan ahí, bueno. Pero recuerda, primero como persona, luego como profesional. ¿Cierto? Ajá. Y digamos que en esos, eh, en esos grupos siempre está, bueno, la persona que más hace esto, el, que, el, el más fiestero, el más tal cosa, el con el que puedo contar para todas las, todos los temas. Entonces, bueno, ¿qué te inspira y qué te apasiona? Eso es un tema bien importante. Del, de, de, o sea, pues desde o sea, ese pues primer tip, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus habilidades? ¿Qué nos diferencia? O sea, ¿qué nos hace diferentes en el ejercicio comercial? ¿Sí? Eh, hay personas que son muy estratégicas y que se unen a un grupo de personas en donde se trazan unas metas bueno, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, otro, y así van llegando a la gran meta, ¿sí? entonces digamos que eso hace parte del autoconocimiento cómo te ven y qué, te dicen? O sea, pues, ¿y qué te dicen qué dicen de ti, eso es bien uh -huh. importante ¿sí? eh, muchos le tenemos favor que hablen mal de nosotros ¿cierto? muchos le tenemos pavor a eso o sea, queremos, queremos siempre que hablen bien de nosotros, pero ojo como lo dice el, el, el agro popular, no somos billetes de 50 para caerle bien a todo el mundo, uh -huh. ¿cierto? Tenemos nuestras cosas, pero es también saberlas identificar. Y para uno no entrar y cometer los mismos errores. Físicamente, ¿qué me diferencia? sí ¿Cuál es el estilo mío? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Soy una persona vulgar para hablar? Uh -huh. ¿Para relacionarme? Claro que eso aplica en ciertos contextos. Okay. ¿sí? Y en ciertas regiones, ¿cierto? Porque también hay palabras, también... Eh, para la gente que nos ve por allá en Antioquia también hay una manera muy coloquial de utilizar el lenguaje y eso no está mal. Simplemente es acomodarnos a, a cómo nos definimos. ¿Sí? Si tú no eres una persona chistosa, pues no, pues no trates de, de, de, de irte con, con, con chistes y con temas que sabes que no es tu fuerte. ¿cierto? Eh, ubícate, conócete y mira qué lenguaje es el apropiado para tú diferenciarte en todo el ejercicio. Lo siguiente es plantear una estrategia, que lo hablábamos al principio, Así que es. es bien interesante. ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas a dar a conocer? ¿Y cómo vas a lograr esa visibilidad? Acá es en donde entra en juego el papel importante de las redes sociales. La red social es una manera de visibilizar grandioso las herramientas que nos ofrece Andrés, por ejemplo, es una forma de visibilizarnos. Uh -huh. ¿sí? es. es una forma en que ustedes van a conocer el ejercicio, en cómo ustedes se van a apropiar de todo ese conocimiento. ¿sí? ¿Cómo va a ser esa presencia tuya en digital? ¿Y qué redes vas a utilizar? Porque también te cometemos errores y se lo decimos a los empresarios. ¿sí? Los empresarios quieren tener todas las redes sociales. ¿sí? Cuando uno habla de negocios de en digital, uno siempre, el empresario le dice... Es que yo quiero aparecer en todos lados. Uh -huh. O sea, yo quiero tener mi Instagram, mi Facebook, mi Reader, LinkedIn, Twitter, mi LinkedIn, todas partes. todas partes. O sea, uh -huh. que ellos creen que eso, eso, eso, eso genera una presencia importante en notoriedad, pero no muchas veces es así. Y tú como persona, tú tienes que identificar. Si tú quieres crear comunidad, pues un Facebook es importante. Si tú quieres, si tú quieres ser un, una, una persona de opinión, pues un Twitter va a ser Super, super ganador o si tú quieres mostrar más allá si tú quieres que las personas conozcan eso que te hace diferente que por ejemplo tu familia, que tus ambientes que tus espacios, la gente que le gusta viajar conozco muchos emprendedores que muestran sus viajes y han creado modelos eh, de negocio en, eh, ¿cómo es que? en base a sus viajes sí. y, y, o sea, pues, ¿qué muestran ellos? Su, su día a día en el viaje sí. para que las personas se enamoren y digan uy qué rico como este pasa por allá en Asia, en Europa en fin ¿de qué, de qué vas a hablar? ¿Y cómo te vas a mostrar? O sea, ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros como marca? ¿Cómo queremos generar nosotros esa presencia de marca? ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Un plan de trabajo personal, eso es importante. ¿Cómo lo vas a lograr? O sea, después de la charla, siéntate, identifícate, conócete y miremos a ver cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Muchas veces dedicamos tiempo y espacio a generar contenido para otras personas o para otros productos o para otras vainas generemos o sea pues generemos los contenidos a nosotros mismos así es ¿cierto? contenido de calidad de calidad y más para ustedes que están en el ejercicio comercial ese esa, pues ese ese contenido es súper importante la visibilidad y el networking es bien importante porque digamos que eso me va dando a mí algo que es ¿con quién te relacionas volvemos al tema dime ¿con quién andas? y te diré, qué, o sea, pues, y te diré ¿quién eres? ¿sí? Algo bien importante, interactúa. Muchas personas...